¡Salvete, hombres! Soy Mordi, los saludo desde mi casa en la ciudad de Tours, Francia. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el trayecto que hago cotidianamente entre mi casa y mi lugar de trabajo en la Universidad de Tours. Habitualmente viajo en bicicleta, paso por unos lugares que son bastante lindos, en la zona sur de la ciudad. Las imágenes que voy a mostrar corresponden al mes de febrero, o sea, un día muy soleado, en pleno invierno. Eh, espero poder hacer un nuevo video para compartir el paisaje verde eh, del verano. Así que bueno, si quieren cuéntenme sus impresiones de acá abajo en los comentarios y vayamos a las imágenes. Cada mañana mi recorrido se inicia desde mi casa, en el barrio de Prébande. Es un barrio residencial con calles angostas de tránsito lento. Las casas guardan un estilo típico de Tug. Los frentes son blancos o grises y las casas tienen quejado de pizarra. Si bien es invierno, este día es un día soleado, lo que me permite disfrutar del trayecto. Aquí dejo atrás el barrio de Prébande, como esta avenida que se llama Jean Royer, tiene una ciclovía, lo que hace el paseo más seguro. Al final de la avenida está la Plaza Liberté, la Plaza de la Libertad, y sobre la derecha, se puede ver esta gran escuela pública. Al final de la plaza giro a la derecha sobre la avenida Gramont que une el sur con el centro de Tours. En esta parte del trayecto debo prestar atención y andar despacio porque la ciclovía se superpone con la vereda. Yo respeto siempre los semáforos en rojo, no me gusta correr riesgos inútiles ni obstruir el tránsito. A mi derecha está el cuartel Rabí, que es un edificio que pertenece al ejército francés. Al final de la avenida Gramón hay un puente que pasa sobre las vías férreas. A la izquierda se puede ver la sede del multimedio local, la Nouvelle república Al final hay un espacio bien abierto que es la Plaza Verdun, como la batalla de la Primera Guerra Mundial. Eh, es muy lindo, me gusta mucho cuando está tan luminoso. Y convergen varias líneas de transporte público, algunas líneas de colectivo y el tranvía. Esta cuadra con magnolia y cerezo es uno de mis pasajes preferidos, especialmente en primavera cuando los árboles están en flor. De acá llego a la parte que más me gusta, que es el puente sobre el río Cher. Cada tanto me gusta hacer una pausa sobre el río y observar sobre ambas orillas hay senderos y zonas parquizadas. Ver hacia la lejanía y observar el agua correr es agradable. A la vez me permite la reflexión y un poco de calma. En medio del río hay una isla que se llama Balzac, como el escritor. Es lo que se ve a la derecha. Luego de esta breve pausa, sigamos el recorrido hacia el sur. Sobre la derecha se ve el centro acuático. Está bastante bueno, tiene unas piletas de natación y unas piletas recreativas. También tiene un spa, está bastante bien. Pero la última vez que fui fue antes de la pandemia, uh, espero que pueda volver pronto. Esta parte del trayecto es cuando puedo ir más rápido, porque la ciclovía es ancha y en general hay muy pocos eh, peatones. En esta rotonda suele haber bastante tránsito automotor, así que es necesario mirar bien antes de avanzar. Bajo este puente hay un mural de homenaje a Freddie Mercury, pero es una pena que lo hayan. Vandalizado. Después del puente hay una subida con una pendiente bastante pronunciada. Durante 300 metros hay que subir y pedalear. Tener una bicicleta eléctrica es particularmente útil en esta parte del camino. Ya casi llegamos a la cima A la izquierda se puede ver la torre de agua que está justo donde la altura es máxima Atenti a no exagerar con la aceleración porque hay que pegar la curva sin dejarse llevar por la inercia. Cuando vengo en bici prefiero llegar por la parte de atrás porque el acceso es más directo. Y así termina el pequeño trayecto cotidiano, ahora voy a entrar ahí donde trabajo, es ahí atrás.